Según mi criterio, como abogada litigante, que además estoy especializada en tribunales de familia, el, el motivo, digamos, del proyecto de ley es muy acertado, porque si hay un diagnóstico común es que efectivamente el sistema de eh, cumplimiento del pago de la pensión de alimentos es un sistema fracasado, es un sistema fallido. De hecho, eh, ya hay bastantes estudios del Poder Judicial como también eh, uno que yo siempre recomiendo mucho, porque es muy acucioso, que es eh, un libro actual, pero viene de un estudio cualitativo-cuantitativo, que es de la magistrada Vásperes Ahumada, del tercer Juzgado de familia de Santiago. Ella hace precisamente un, un estudio acerca del de sistema de eh, cumplimiento de la pensión de alimentos y devela una serie de problemas procesales respecto a por qué no se logra eh, cumplir con esa obligación moral y legal respecto a los niños y niñas adolescentes. A mi juicio y como mi experiencia también fundándome en estos estudios, eh, el problema que existe, eh, uno tiene que ver precisamente con eh, una normativa que eh, lamentablemente no logra eh, tomar en consideración eh, lo que significa el pago de la pensión de alimentos, tanto para los niños y adolescentes como para quien ejerce el cuidado personal de los niños. Pero por otra parte, y de manera muy sustantiva, tiene que ver también con la cultura judicial propia. Que es muy interesante que este proyecto también eh, pueda enfrentarla, digamos. ¿Qué significa eso? Que tanto en la norma como en la cultura judicial existe una preeminencia para eh, resguardar el derecho del deudor de pensión de alimentos, en particular... Eh, su libertad personal por sobre eh, el cumplimiento de esta obligación de carácter internacional, que significa el pago de la presión de alimentos respecto a los hijos e hija en común, y ya también a la vez que conlleva eh, una configuración de violencia de género, que en particular es violencia económica, respecto de las madres cuidadoras. ¿Por qué lo quiero poner en ese sentido? Porque lo que devela el estudio de la magistrada Paz Pérez es que eh, tanto la norma como el sistema judicial eh, se demora demasiado, es decir, es muy reticente a tener que decretar apercibimiento respecto del de progenitor deudor de pensión de alimentos. Eh, es más, la resolución, por ejemplo, que ordena un arresto de 15 días, se demora entre 35 y 40 días en recién ser notificada. Y lo que, lo que va demostrando la ineficiencia del sistema es que en todo ese tiempo, todo ese tiempo en el cual no logramos el pago de la pensión de alimentos, hay una persona que la mayoría de las veces, por nuestra cultura, en términos de entender a la familia como eh, establecida en roles de género, lo cual debería ser también cuestionado, es que la mayoría de quienes ejercen el cuidado personal son mujeres madres. Y eso quedó muy en evidencia cuando se legisló el retiro del 10%. De hecho, sería vio algo que impactó a la ciudadanía, fue que existían filas y filas y filas de mujeres afuera de los tribunales de familia, pidiendo el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos de, de no montos pequeños, digamos, de no de un retraso, por ejemplo, respondiendo al contexto de pandemia que tuvo, índice de cesantía... En estricto rigor los montos eran mucho mayores. Estamos hablando de incumplimiento sistemático y continuo de años. O sea, tenemos deuda de 30 millones de pesos, de 13 millones de pesos, es decir, deudas gigantes, y en todo ese periodo de no pago es la mujer la que tiene que precarizarse como madre, porque además es juzgada por el sistema y por la sociedad si es que no lo hace, eh, y es la que tiene que precarizarse, hacer malabares para intentar cubrir las necesidades de los eh, hijos e hijas, porque los hijos tienen necesidades cotidianas independientes de los tiempos de tribunales, independiente de los tiempos tiempo eh, legislativo, o sea, los niños necesitan ser cuidados al día a día. Entonces, la respuesta de tribunal y la respuesta a la ley debería ser inmediata para cubrir las necesidades de manutención de los hijos e hijas en común. Y en ese, en ese contexto, eh, nos damos cuenta que las principales fallas entonces radican en un tema normativo, en el no reconocimiento de los cuidados que hacen las mujeres, eh, y, y que incluye la manutención de los hijos e hijas acerca de los hijos, y con ello validar una violencia económica con un pago de la pensión de alimentos y por otro lado esta cultura judicial que prefiere dilatar eh, en, en, en resguardo del deudor de pensión de alimentos que en virtud de su libertad personal prefiere resguardar, eh, dichos derechos por sobre el cumplimiento del interés superior del niño y por sobre los tratados internacionales en cuanto a la violencia de la mujer. Y de esa manera nos encontramos con apremios que son totalmente insatisfactorios. Y que lo último que quiero resaltar ahí es que el estudio que hace la magistrada Paz Pérez de Vela, que lo, estos hombres, que son la mayoría hombres deudores de pensión de alimentos tienen comportamientos disímiles respecto a eh, sus eh, deudas en estricto rigor, o sus obligaciones crediticias. Por ejemplo, el comportamiento que tienen en el ámbito privado, que sería el cumplimiento de la pensión de alimentos, es principalmente el no pago de la pensión de alimentos y un incumplimiento sistemático continuo de la obligación de pensión de alimentos. Sin embargo, esas mismas personas, si tú las evalúas en el ámbito público, es decir, respecto de sus deudas bancarias, acerca de lo que ya han pedido como crédito de consumo, etcétera, es decir, con sus cumplimientos del banco, tienen en la mayoría un cumplimiento eh, al día y eficaz respecto de eh, las deudas del espacio vida es decir, acá eh, en virtud de esta, esta, esta falsa disociación que necesito rigor también debería ser impugnada en las normas que esta disociación de lo, de lo eh, privado versus lo público donde se pone todo lo que es la familia las mujeres, los cuidados, el pago de la pensión de alimentos como un problema entre privados y no como un problema de interés social es que los hombres mantienen una impunidad y una cultura de impunidad respecto al no pago de la pensión de alimentos y por eso ella, y ahí termino con esta idea escribe en virtud y basada en su estudio eh, una columna muy acertada que señala que no es lo mismo deberle a un banco que a un hijo. Y en ese sentido, tanto la legislación como la práctica judicial debería siempre eh, eh, eh, empujar para resguardar los derechos de los niños y niñas adolescentes en su crianza eh, y corresponsabilidad diaria que deben tener en los cuidados padre como madre eh, y también un resguardo a los derechos de esas mujeres que se encuentran altamente precarizadas viviendo esta violencia económica en el sostenimiento de la manutención de los hijos en común con una figura progenitora ausente. Y, en es, y lo cual conlleva, eh, digamos, consecuencias jurídicas muy graves. Porque, por ejemplo, si un hombre recurre a tribunales o se ve que es un incumplidor de la pensión de alimento, eh, nadie lo va a cuestionar más allá y se va a intentar pedirlo a premios que son el, eh, el pedir que se suspenda la licencia de conducir, que, ojo, él tiene que llevarla derechamente al tribunal. Eh, el que se, la, se le decreten multas y por último el arresto por 15 días. Sin embargo, si una mujer llega y dice en tribunales es que sabe que magistrado magistrada no tengo dinero, para poder sostener a mis hijos en común que es lo que hacen los progenitores hombres esa mujer pasaría inmediatamente a sede penal o en la misma sede de familia se le abriría una medida, eh, de, una medida de protección por vulneración de derechos de sus hijos o en sede de penal pasaría a, a maltrato relevante en contra de los hijos e hijas en común es decir, el trato tiene una diferencia de género que es muy perjudicial hacia las mujeres y con eso daña de manera inmediata y directa el principio de igualdad y no discriminación establecido en nuestra constitución y que además tiene un reconocimiento internacional, supranacional, de que debe resguardarse siempre en toda sede de derecho y en particular en todo lo que significa eh, eh, las responsabilidades con la corresponsabilidad que establece el Código Civil acerca de la crianza y los cuidados de los hijos e hijas en común. Mi postura en ese sentido es que... Um, eh, no podría, no podría dar una respuesta categórica acerca si con eso es suficiente y podemos resolver el problema de la impunidad del pago de la pensión de alimentos Pero sí creo que va en una dirección correcta, porque si tomamos en consideración el mismo, los mismos estudios que yo he citado, eh, y que se han dedicado a poder trabajar esto de la manera más seria posible, eh, nos damos cuenta que eh, esta disociación en el cumplimiento que tiene, o la conducta que tiene un deudor de pensión de alimentos respecto a lo que significan sus deudas en el ámbito público bancario, es decir, su acceso al mercado versus sus compromisos con eh, la crianza y los cuidados de sus hijos e hijas en común, es lo que en estricto rigor eh, genera un ambiente de condiciones de posibilidad para la impunidad. Es decir, no tengo ninguna consecuencia, como de mención de alimentos, significativa en mi vida para cumplir. Y como además los cuidados están muy feminizados, es decir, se imponen socialmente como una responsabilidad única de la mujer, y en ese sentido eh, se permite, eh, y eso también es muy lamentable y también tenemos que revisarlo en nuestras normas y en, en la cultura judicial, se permite que eh, los hombres ejerzan una paternidad muy negligente, incluso ausente, y deberíamos como simplemente eh, conformarnos con que, eh, por ejemplo, el régimen de relación directa y regular, ¡Em! Um hicieran sobrevivir a los hijos, en cambio a las mujeres se les impone estándares muy altos respecto a cómo debe ser el ejercicio de la maternidad, a lo que se le denomina habilidades parentales. Y en, ese, y en ese contexto las mujeres son muy cuestionadas acerca de si a los hijos les falta algo, si están sufriendo alguna necesidad, si esa mujer tiene que salir a trabajar o tiene más de uno o dos trabajos, si tiene jornadas parcializadas porque tiene que seguir haciéndose cargo de los cuidados, eh, si a los hijos les falta alguna necesidad básica, siempre va a ser culpa de la mujer. Por lo cual... El poder, en este momento, generar una sanción en el espacio público que hasta el día de hoy ha permitido que el deudor de alimentos tenga conductas eh, antagónicas y disociadas respecto a sus compromisos con sus hijos versus eh, a su comportamiento bancario, yo creo que va en una dirección correcta porque significaría que empiece a percibir por primera vez una consecuencia social en el, en el acceso al mercado para poder desarrollar sus propios intereses. Y en eso... Eh, se pueda poner como eh, interés primordial el hecho de que habiendo hijas e hijas en común, la, la prioridad es su crianza y su cuidado, y de ahí vienen todo el resto de eh, los compromisos bancarios que podemos tener en el espacio público. Y en ese sentido, el registro de deudores de mención de alimentos eh, para que ingrese a DICOM eh, eh, permite en ese sentido que tengan esta sanción en el espacio público, es decir, en el ejecución del mercado. Si pensamos con cifras... Directamente la superintendencia eh, de bancos e instituciones financieras en Chile te demuestran que la mayoría de las mujeres no tienen acceso al crédito. En particular las mujeres madres. La mayoría son usuarias de la cuenta RUT pero son muy castigadas precisamente porque no tienen esa capacidad crediticia por un problema de desigualdad estructural en la sociedad. Es decir, el trabajo de las mujeres vale menos, aunque hagan el mismo trabajo que los hombres, que el problema de la brecha salarial, o simplemente el trabajo de las mujeres no vale, como el trabajo doméstico y de cuidados, el cual no tiene ningún tipo de reconocimiento social ni económico. Por tanto, a las mujeres se les ponen estándares en base a una falsa igualdad formal para poder acceder a créditos bancarios en los cuales no pueden cumplir porque no tienen esas condiciones crediticias que se les permita en el reconocimiento de sus labores sociales. En cambio, los hombres son mayoritariamente los usuarios de eh, cuentas corrientes, de acceso a créditos eh, y eso también conlleva que, por ejemplo, muchas mujeres dependan de sus propios agresores de manera económica por mucho tiempo tiempo en su vida. Eso también inhibe denuncias de violencia intrafamiliar, porque las mujeres siempre van a ponderar que tienen hijos en común o que dependen económicamente de los hombres y se van a sacrificar en una relación violenta. Entonces, la dependencia económica, la no valoración del trabajo de las mujeres también afecta la autonomía para ellas poder tomar una decisión de salir del espacio de violencia y entregar un espacio protegido a su hijo e hija. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que es una decisión muy correcta que exista este, este registro eh, nacional de deudores de pensión de alimentos, para que por primera vez la pensión de alimentos pasa a ser un problema de la sociedad chilena, del Estado eh, y el deudor de alimento recibe efectivamente una sanción acerca de desligarse, lo cual es considerado por los estándares internacionales del interés superior del niño maltrato. Eh, directamente del, de no hacerse cargo del cuidado de los hijos e hijas en común y por otro lado también que se reconozca como violencia económica y una tipificación de, eh, de violencia intrafamiliar en ese sentido respecto a las mujeres madres que tienen que criar en soledad, que tienen que criar eh, eh, eh, sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de la sociedad ni del Estado, y que están todos los días muy agobiadas respecto a lo que significa la crianza eh, en soledad. Yo creo que hay dos aspectos muy interesantes, uno más de fondo y otro procesal para que podamos tener efectivamente una ley que eh, genere plena eficacia. Eh, allá es lo que tiene que entrar a discutir nuestra sociedad chilena y en particular los poderes del Estado, en que ya no estamos en tiempos para leyes meramente declarativas. Necesitamos que las leyes se puedan cumplir, que tengan eh, instrumentos que permitan su ejecución de manera concreta, porque si no después, como... Acabo de explicar, eh, se impone la cultura judicial, que es una reproducción de una cultura sexista y por tanto las leyes pasan a ser letra muerta y en ese sentido vamos a seguir privilegiando eh, a, eh, a la figura masculina por sobre eh, la figura femenina en el acceso a la justicia y desde ese punto de vista dañando y e infringiendo el principio de igualdad y discriminación de carácter constitucional y supranacional. En ese contexto, eh, el proyecto, respecto a la parte procesal, hay algo que es muy, es muy importante que, de, que deberíamos eh, promover. El proyecto aparece que la idea es que los tribunales de familia puedan hacer una liquidación de deuda eh, por mutuo propio cada cierto tiempo. Yo creo que eso es correcto porque si entendemos que al fin y al cabo la crianza de los hijos e hijas es o la infancia en general, es un problema de la sociedad toda, es decir, del Estado, no debería ser responsabilidad exclusiva de las mujeres estar persiguiendo, o sea, además de tener que estar haciendo malabares para sostener la manutención y la crianza de sus hijos, además tienen que estar persiguiendo ellas por su mutuo propio la responsabilidad del progenitor otro de Entonces, considero que eso es muy correcto. Sin embargo, eh, creo que falta entender el sistema que hoy en día impera en tribunales de justicia. No hay ni una posibilidad que en base al sistema actual de los tribunales de familia, los tribunales tengan la capacidad de hacer esta eh, gestión eh, de oficio eh, cada cierto tiempo. No hay, no hay capacidad para poder computar eso en los tribunales. Ni humana ni tecnológica. Entonces, lo que han dicho eh, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrada, y también, por ejemplo, los estudios que yo acabo de citar, es que se han propuesto de que exista un sistema conectado con banco-estado, porque la, la, la pensión de alimentos en estricto rigor se... Eh, se depositan en una cuenta en particular que se apertura en Banco Estado, entonces que efectivamente el Banco Estado pueda proporcionar cada cierto tiempo esa información y esté interconectado con, con los tribunales de familia para que así se le quite el peso social y legal a la mujer de andar persiguiendo la ejecución y por tanto sea una responsabilidad de las instituciones del Estado que operan eh, respecto al sistema de cumplimiento de la pensión de alimentos. Eso en términos procesales, digamos. Y en términos sustantivos, eh, que no lo, no lo he visto y lo extraño mucho porque en este rigor toda legislación debería ser motivada por el principio de igualdad y no discriminación, eh, sin importar el sexo, sin importar la raza, ni la orientación sexual, etc. Es que eh, no he visto una discusión en, en, este, en este proyecto, que ponga o reconozca la labor de cuidados que principalmente, y a nivel internacional como nacional, es principalmente feminizada, no he visto que esa discusión exista. Es decir, y lo quiero poner en términos súper super, claros, eh, en tribunales y también en el legislador impera mucho una, los denominados estereotipos y roles de género. Y esos son internacionalmente reconocidos como categorías sospechosas que el Estado no debería ocupar en ninguno de sus poderes del Estado. Es más, eh, en la sentencia Atala e hija versus Chile es eh, una de las cosas en las cuales el Estado fue eh, condenado, tiene que ver precisamente con la reproducción de categorías sospechosas porque promueven la discriminación. En ese punto de vista, eh, las mujeres, por ejemplo, cuidadoras, son en mayoría, tenemos que ahí tener un conocimiento exacto del mundo del trabajo nuestro, del mundo del trabajo informal, del mundo del trabajo formal, la mayoría de las mujeres está en jornadas parcializadas para intentar compatibilizar con la labor de cuidados. Es decir, es ella la que nuevamente tiene que sacrificarse para seguir cumpliendo con cuidar y a la vez conseguir eh, los recursos económicos que deberían ser compartidos entre los progenitores por eso, a nivel internacional, en particular la OIT, ha señalado que a las mujeres se les exige cuidar como si no tuvieran que trabajar o trabajar como si no tuvieran que cuidar. Y eso... En estricto rigor es muy vulneratorio, es una forma de violencia de género institucional por parte del Estado hacia las mujeres en Chile. Por, en ese sentido, eh, lo, más, lo más interesante sería que este proyecto también se pudiese empezar a hacer cargo de la valorización de los cuidados. Porque, eh, y todo proyecto de pensión de alimento y todo proyecto que conlleve, por ejemplo, poner los cuidados al centro del debate. Hoy en día la pensión de alimentos prima es de estereotipo de que las mujeres dueñas de casa quieren ser mantenidas y por tanto esperan que el ex las mantenga. Si ponemos el ojo clínico en cuáles son los montos de que se decretan en tribunales de familia, como ya dijimos que el principio que opera en la cultura es la protección del deudor, la mayoría de las veces es montos bajísimos, que el sentido común, las máximas de la experiencia como se le denomina, saben perfectamente que ningún niño o niña se mantiene con 120 mil pesos al mes. Entonces, pero la mayoría de los montos son montos muy bajos, por los cuales no cubre ni siquiera el 50% de las necesidades del hijo o e hija en común. Eh, y son las mujeres las que tienen que efectivamente cubrir todo eso. Entonces, cuando uno va a tribunales y cuando se va también en el tema de la justicia y también en las leyes, se debería considerar que ese, ese cuidado que hacen las madres y que hacen, eh, que hacen respecto de sus hijos en común, debería ser valorizado. ¿Por qué? Porque si, si nosotros es, generamos una externalización de la labor que está haciendo la dueña de casa, tendríamos que, por ejemplo, asimilarla a eh, una trabajadora de casa particular. Y hoy en día, una trabajadora de casa particular que esté jornada completa, haciéndose cargo de los cuidados y el trabajo doméstico, no baja de 500 mil pesos a 600 mil pesos hacia arriba. Es decir, el trabajo de esa madre si sí existe, y se llama trabajo de cuidados, que no está remunerado y no está reconocido. Ella sí está aportando mucho más que el deudor. Sin embargo, en los tribunales, por esta cultura del estereotipo de que la mujer madre no trabaja y por tanto quiere ser mantenida del ex, es que tienen que al fin y al cabo vivir una violencia institucional que tampoco el legislador ha problematizado, porque hasta el día de hoy no se ha hablado de una manera concreta en los proyectos que ya se encuentran aprobados, digamos, Acerca de la valorización de los cuidados, yo sé que hay proyectos que ya se han ingresado por parte de diputadas acerca de empezar a discutir esto, lo cual también considero que es un, una, una señal el correcta para que sigamos eh, priorizando el principio de igualdad y no discriminación. Y en, ese, y en ese contexto eh, sería muy interesante que la pensión de alimentos se parta de la base de que si queremos resguardar el principio de igualdad y discriminación, tanto en el cumplimiento como en la determinación del monto del, quatu, del quantum, o la cuantía, digamos, del monto de la pensión de alimentos, se parta reconociendo el trabajo de cuidado. Y porque además nuestras instituciones ya lo han reconocido. Pre-pandemia, eh, los mismos estudios en Chile decían que el trabajo de cuidados y domésticos equivalía a alrededor de un 22% del PIB post pandemia, el mismo Banco Central en un estudio que entrega a la sociedad chilena dice que el trabajo doméstico y de cuidados es el 26% del PIB interno, y si pensamos que en la minería entrega alrededor de un 15 a un 17, es decir el trabajo de las mujeres entrega un valor económico sustancial en la economía chilena y no es reconocido por tanto, si se parte de la base de seguir invisibilizando, cualquier ley que sigamos, que sigamos aprobando eh, aunque vaya en el sentido correcto va a estar incompleta y va a ser insuficiente, porque necesitamos necesitamos corregir la desigualdad de base estructural, que es el reconocimiento de la labor que hacen las mujeres madres de la sociedad chilena.